Querés ver al nuevo héroe de Independiente, que lo siento, no parece ser el cunagüero. No. ¿No? Es Santiago Maratea. Mira cómo llegó, mira cómo A lo ver. Ver. El Salvador. Ahí está llegando Santiago Maratea. Qué lindo look. Al creo, Libertadores ¿eh? de América. Sí. sí ahí muy ahora, filmando de atrás. Es el momento previo al ingreso. Lo empiezan a saludar. Está toda la prensa ya adentro. Uy sí, Usti, hay que hablar. Bueno, ahí le regalan la camiseta, hay que hablar del optimismo que maneja. ¿Quién es Marconi? El que Juan Marconi. le está dando la eh, camiseta eh, estaba ¿cómo? con estaba con Fabián Doman, ¿no? Eh, A mí me dicen Si, si me vice. mando macana, me Yo me ¿no? es el, ¿eh? no el vicepresidente. Es, vice vice es el nexo, Exacto. el nexo no, entre Maratea y el club tiene una relación bastante cercana y fue sí. quien finalmente. ¿Y Maratea le tiró un centro o no? ¿O no se expresó con Doman? No, no. No, nada, no, parece que, que no, eso no, eh. no. nada ni, Nada, ni, ni, no, de, ni pulgar no, arriba no, ni abajo. No, no, no, de hecho, la propuesta de Maratea viene a posteriori de, de, la, de la, la renuncia sí. de Fabián Adumán a la sintonía con Juan, hay una cuestión generacional, con Juan Marconi. Claro. Independiente va a ser un fideicomiso a través de Grintetti, que es el presidente y es el economista, el, el intendente de Lanús, y aparte esta colecta. Tal vez juntan los 20 y pico. ¿Para pero cuándo fue Independiente, Para destrabar el sábado. El sábado. a juntar un montón. Santiago dice que para el sábado, sí. mientras Independiente esté jugando, va a haber recaudado la mitad del dinero. Eso se puede realizar, no tiene trabas. A ver... Porque el yo que, digo, hoy es un club, mañana es un partido de, de no sé... Eh, político. Cada vez que sí. él hizo una... No, bueno, en el partido político vos tenés una ley de financiamiento electoral. Acá no existe eso eh, con las asociaciones Y no creo que él, me, él, de de él se, mete, se metería en eso porque Supongo ya no que no. Castigaría... Para eso la conferencia. Él, generalmente... No, ¿Qué está pasando, pero pero eso paga que impuestos hizo... en una colecta. Bueno, colectas... ahí vamos. En las colectas que él hizo, generalmente, ¿qué hacía? Ponía distintos links con valores distintos. Y vos entrabas a ese link y no podías vos poner la plata que querías, sino lo que ya estaba establecido previamente. Dos, cuatro, previamente. Seis, claro. Claro, en distintos links que te vos ponías ahí e iba a esa cuenta. Ah, ¿Cuál es la, la duda que tiene mucha gente? Sí, habrá gente acá que tiene dinero en negro que lo quiere poner a circular pero esto... te hago una pregunta ¿no tenés que transferir? bueno por eso sí, claro. Entonces, no es negro sí, no. por eso esta es la respuesta no esto no es que además es un aporte a una fundación en el cual vos después vas a poder descontar de impuestos claro. acá no ¿Con no. lo cual acá pero sí, no solo se eso si transferís esposa, el dinero claro. bancarizado claro. O sea, claro. no, sí. no es una urna que llevas un sobre con no, un no no después a, a, algunos piensan che bueno la AFIP no, no suele contra... nos suele controlar nos controla a nosotros si sí, compramos una motito pero obvio sí grandes En el caso de que no, que no se, se recaude demasiado. la cantidad necesaria, ¿qué es lo que pasaría con Independiente? No, así no, con no, exacta, parte, sigue exacta, Independiente okay. tiene que levantar una inhibición con un club mexicano llamado América por un jugador de 6 millones de dólares ah, para poder comprar o no sí. jugar. O, o, o sea, o sea o si o vos no, no, no, no podés juntar 23, pero juntás 4, 3... ¿Sabes lo que juntar? Tiene un juntar juicio a millonario a menos de, un de 23, 23 millones como nadie y 23 millones es un fangote sí. de pero Dejamos en cuenta algo, Independiente va a conseguir la plata al dólar oficial porque es una transferencia oficial algo exterior. Ah, bueno, bueno. Cual... Entonces sigue siendo el mismo claro. dinero que necesita. Exacto. Sí. Eso sí. Es, Exacto. Eso es un punto... Ahora eh, Santiago va a dar eh, las características, pero lo que vos planteás es muy cierto, porque todo el mundo tendría que tener una cuenta bancaria, una caja de ahorro, para poder transferir con un CBU. Sí. No es voy a un banco, ¿qué tal, señor? Vengo a traer dinero... No, pero para, no con la Perdóname. pues no, no, este, pueden ir a la caja... Del banco y depositar en efectivo en esa cuenta. En principio no ha sido así. Las ¿No? colectas de claro. él claro. generalmente claro. han sido. Pero por yo no sé el, si todos los independientes por de... están bancarizados. De... Es que para por eso, para eso, claro, para eso es una la. Es la aplicación bancarizada. Está muy gallina, vos, ¿eh? Con los 6 millones, los 85. Yo pregunto, ¿no? los 85 millones de hinchas de ríos. La conferencia que va a dar hoy Santiago, justamente hubo mucha polémica, justamente con esto, por esto el fideicomiso o no, es para decir en qué marco legal se va a hacer, cuándo arranca, y cómo es ya, todo, ¿no? El sábado, lo legal que es lo que nos preocupa exacto. a todos o nos ocupa. Vamos a seguir.